Empezamos el vídeo justamente aquí Porque llevamos más de dos malditas horas Intentando ver si el calvo está con Ari En este super mega ultra bosque Super mega ultra tocho Estamos en un camino perdido, tío Yo qué sé, qué hacemos aquí, tío No sé qué hacemos aquí Pero hay que esperar a que simplemente aparezca el calvo Y reventarle la cabeza tío Arte, Y meterlo si no así no. y meterlo en la maldita ah. cárcel Lo entiende, ¿Qué aparece, no ¿qué? Entiende, Estamos aquí perdiendo el tiempo Hay que esperar a que el calvo aparezca con Ari Porque el calvo es el secuestrador de mi hija ¡Es el calvo! ¡Es el calvo! ¡Es el calvo! ¡Ari! Va diciendo Ari, Ari ¡Hostias! ¿Te imaginas que lo habrá tirado justamente ahí? ¡Se ha comido una planta, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Te imaginas que ha tirado Ari justamente por el borde o por el barranco aquel, tío? ¡Hateo, échateo! ¡Ari! ¡Qué haces el calvo! ¡Vale! ¡Vamos, A vamos, a ver, a ver, a ver ¡Vamos, a hablar. ¡Cuidado! ¡Se ha comido una piedra! ¡Se ha comido una piedra! ¡Se ha comido una La Salimos ya, nos seguimos. ¡Eh, Calvo! ¡Calvo, quieto! ¡Quieto, Calvo, quieto! ¡Quieto, Calvo, tranquilo! ¡Tranquilo! Solamente venimos a hablar contigo Ahí, Con un maldito palo quieto. Vale, tranquilo, Calvo Que no vamos a hacerte absolutamente no a nada ese no Si lo voy a reventar Lo único que queremos es hablar, Calvo Vale, pues hablad desde aquí Vale, hablamos desde aquí, maldito Calvo ¿Qué, ¿Qué queréis? ¿Dónde está, está ahí? está conmigo, tranquila Feliz No, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Este palo por lo vamos a pero Ari está tranquila conmigo. Y... Han pasado tres semanas y vosotros no os habéis dado ni cuenta ni te... Cargo, maldito cargo, maldito calvo. Escúchame. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Voy a tirar el palo justamente aquí porque sé que como tengamos que correr seguramente te quieras escapar. ¿Qué es lo que quieres para que me devuelvas a mi hija? Hmm, ¿Me ofrecéis lo que yo quiera? Quieras, calvo cambio de Ari, vale. Bueno, pues he estado pensando y me quiero mudar porque quiero mudarme. Lo único que os pido es que me traigáis mi nueva caseta aquí al bosquecito. Nueva caseta que está al lado de la piscina. Esa es la nueva. En el bosque, ¿no? Tranquilo, estar chill. Aquí. Hay que vivir con nosotros, ¿no, Calvo? Que ¿Qué calvo? Que nosotros lo que te vamos a dar es una pedazo de paliza. A por el eh, calvo vuelves. Ven aquí, maldito calvo ¡Nacar! ¿Dónde está el calvo? Yo qué sé, tío, se ha metido por dentro Tío, literalmente casi me mato con una piedra Tú sabes lo que corre el calvo, es que a llevar ventaja, tío Pues vamos, vamos a por el maldito Seguro calvo Seguro que ahí dentro tiene a Ari, tío Tiene ahí una caseta vieja, antigua, súper reventada Mirad, no. oh, oh, oh, oh. Qué camino más raro. Tico, esto es una auténtica locura. Dios Dios, mirad, qué asquerosidad. Absu es que es, que es un camino. Mejor no ir, mejor no avanzar, tío. Sí, es, es un camino, per. perfecto para secuestrar a una maldita niña, o sea, sí, es Para chica. que te aparezca una serpiente y te meta un mordisco. Sí, también, pero esto está en maldito bosque y esto da maldito ice y cosas así. agua, claras, hay bichos, hay fauna. Pues pero es perfecto para secuestrar a una maldita Madre, niña, pero mira todo lo largo que es, tío. Vale, nada, hay que seguir y estar muy, pero que muy atento a, Porque a lo mejor no es solamente el calvo Sino que es como un club de secuestradores Sí, el club de secuestradores de la Riera, ¿no? ¡Dios, mirad! ¡Guau! Wow. Es coña Es un paro de hierro A lo mejor esto es una señal para saber dónde está el camión Esto sí que es verdad, que es un poco liada, liada, liada Así que... Subiendo. ¿Sin ¿Sin ¡Sí, policía! ¡Policía, policía, llámalos, llámalos! ¡Policía! Nos, ¡Policía! ¡Policía, aquí! No, ¡Está aquí la el la maldito cerdo! ¡Sigamos, pero a lo mejor ha intentado dar la vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos, vamos, vaca Hay que ir rápido Ahí, al fondo Vamos a ver el maldito que calor. ¡Oh no! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Vale, vaca, vale, vale. esto es una locura Esto es una auténtica locura ¿Qué es esto? Esto puede ser un búnker, esto es muy tocho, eh Vale, vale, vale, vale. esto es este una maldita pirada Esto es una maldita pirada, mira a ver. Uah. Uah, esto está muy duro, tío Hay que abrir esto Uah. Uah. Espérate, tranquilo No vas a poder Uh, uh, uh, uh, uh, hey, maldito palo, tío, no, maldito de mierda. palo ¡Inútil! Joder, es que seguro aquí, Ari está aquí abajo ¡Ari! Ojo, ¡Para, para, Ari. para! Tiene que haber alguna manera de abrirlo, tío No debe ser tan difícil Pues ¿tú cómo vas a abrir eso si está cerrado sí. nacar, tío Maldita Ajá. sea Pobre Ari, ¿Eh? tío, pobre Ari, pobre Ari, pobre Ari Pobre Ari, pobre Ari, pobre Ari Bueno, chicos Estoy aquí escondido La verdad que no sé, si. Sí. Estarán buscando más todavía O pues si, sí, yo que sé, tengo mucho miedo La verdad, porque es que, claro Yo tengo a Ari, pero Claro, no os puedo decir por qué tengo yo a Ari Cómo ha pasado todo esto, porque es que es algo Que no os lo vais a creer, de verdad <tose> Vale, vale, vale oh, no, no, no, no, no, no, no. Debajo, hay? Oh, no, no, no, no. Vale, vale. Tenemos que bajar 100% tenemos que bajar ahí 100%. What the fuck, chavales. Esto es como, wow. esto es como un juego de agua. Hola, Ari. ¡Ari! ¡Buah, wow. estoy súper largo, tío! Mira, hay un montonazo de eco. ¿Y si estos son los túneles de la caseta del calvo? Mira, si Es que puede ser. Sí. Tiene todo el sentido del maldito mundo, tío. Que esto sea como los túneles que están conectados a la caseta del calvo y lo estamos descubriendo un maldito año después. Venga, que escúchame. ¿Ari? ¿Me escuchas? Hola. O sea que ahora No creo que esté aquí Ari, ¿no? Agar Es la hora de que Arta se sacrifique por Ari. Vale, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho cuidado. Oh, ¡Dios! ¡Qué mal huele! ¡Hay una cucaracha! ¡Hay una maldita cucaracha justamente ahí! ¡Qué maldito asco! ¡Qué maldito asco! Hay una maldita cucaracha justamente ahí, pero me da igual. Vale, ten cuidado, tío, que hay agua abajo del todo, tío. No sí, sé, Sí, sé, sé que hay agua debajo del todo, pero tío. hay un montón de ecos grande. ¡Wow! ¡Guau! Para, para, claro, ya, es una locura. Dios, me gusta. No, no a ver, me monto. Me monto. A ver, si hay ¿sí? cosas super mega ultra extrañas, tío. Vale, ultra vale estoy, estoy super mega ultra, rara aquí, eh. super mega ultra yeah. raro aquí, eh. ¡Wow! wow. esto vale. es un poco vida, vida, vida, vida, Es que claro, ¿dónde podemos encontrar aquí, a Ari? Yo no lo que te digo, bro.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 Obviamente, la broma. ¿Qué era broma, hombre? ¿Qué era broma, tío? ¿Cómo te crees que te iba a encerrar ahí? Pues yo qué sé, tío. Capaz eres, eres un cerdo y aquí no hay que decir nada, tío. Ah, tienes una cucaracha en la camiseta. Para, para, para, para, que para para, para, para, para, para. No me gustan absolutamente nada las cucharadas. Pues quítame la de tío, Carl. Quítame la maldita cucaracha, por favor. Aquí, aquí. Oh, oh, oh, aquí, oh, ya. Ah, oh, ah. Oh. ¡Qué dios, asco, tío! Qué ascazo, me acabo de meter en una maldita alcantarilla Pero es que necesitamos encontrar al calvo ¿Cómo hacemos para que el calvo salga de donde está? Y si... Escúchame, antes ha dicho que quería que le trajésemos al bosque la caseta nueva Entonces, ¿qué es lo que pasa si...? Es que en cuanto pueda decir la verdad y por qué yo tengo a Ari De verdad que vais a flipar porque es algo que no, que no puedo ni describir con palabras todavía Así que chicos, por favor, estamos atentos y, y se dejaron like y suscribiros si queréis ¿Qué es lo que pasa? ¡Sí, mira y esto! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pero ahora queda la caseta! ¡Toma, calvo! ¡La cadera! ¡Toma! Espérate, espérate, espérate! ¿Creéis que lo vamos a hacer simplemente así? ¿Qué pasa si cogemos, llamamos al calvo por teléfono para que vea como su pequeña todo su pequeño sueño se desvanece en segundos? En milésimas, sí, sí, sí, ahora vamos a llamarlo y que sufra por perro y por secuestrador, por cerdo. Hola, Calvo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hacéis qué ahí delante? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le pasa a mi caseta? Nada, nada, te queríamos decir que la caseta te la vamos a llevar, pero te la vamos a llevar en tus sueños, Calvo, en tus goditos, sueños ¿Qué? Túfilos, ¿Qué? Túfilos, Calvo. No, la maldita, Se a batir ¡Para, ¡Para, ¡Para, ¡Para qué, eh, calvo! ¡Ahora qué, eh! ¡Qué! ¡Qué, calvo, ahora qué! qué qué calvo ahora qué y sabes qué, Albo? ¡Hazlo ¡Albo, Nárcar! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo, ¡Reviéntalo! ¡Abajo! ¡Sí! Reviéntalo, reviéntalo, reviéntalo, reviéntalo, ¡Reviéntalo! ¡Sí! ¡Vamos! Alba! más fuerte, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira el calvo! ¡Dios! hola. Dios. Dios. ¡Dios la madera! ¡Dios el techo! ¿Qué? ¡Dios! ¡Arta, estás loco, tío, de verdad, eh! ¡Ah, tira esa pared, Arta! ¡Tírala! ¡Es la última no. que queda! ¡No! ¡Qué calvo! ¡Qué! ¡Eh, qué! ¡Mira tu caseta! eh! Verdad. ¡Mira! ¿Eh? ¡No la vacía! ¡Uy! ¡Oh, la virgen! virgen. Lo ¿Qué que has es? dicho? Que por cada golpe que le des a lo mejor le doy yo a uno a Ari ¿Y? ¿Sí? Ah, sí, sigue, Calvo sigue rompiendo a la mano Sigue la rompiendo Que a lo mejor no la vuelves a ver en la vida Para para para para tampoco está la mano Vale Calvo, la dejamos así eh, estoy muy enfadado, eh. Nosotros también has secuestrado a Ari Es lo último que vas a hacer Y vosotros lo último que vais a hacer es verla Porque no la vais a ver más por haberme roto la caseta ¿Sí? ¿Maldito cerdo? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Pues, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde estoy? <ríe> os lo prometo que vais a sufrir las consecuencias de haber roto mi caseta preferida Maldito cerdo Y que sepáis que os espero en el camino porque os voy a reventar ¿El qué? A los dos ¡Nacar! ¡Vámonos! Igual, ¡Y tí, vamos tí, para allá! ¡Pallazo! Para ¡Calvo, te vamos a reventar dale, la maldita dale, dale, cabeza! Dale, dale, dale. Ya estamos aquí en el maldito camino Si el Calvo nos ha retado a estar aquí, pues aquí estamos Para reventarnos las malditas cabezas Suscribiros al maldito canal, dadle un pedazo de like <ríe> Todos los días hay bloques a las sin fallar, así que activaros una alarma en vuestro teléfono para llegar a los malditos primeros, pero ahora mismo yo, harta. voy enchichadísimo y tú también, Nacar. vamos a reventar ahora mismo Voy a hacer que el calvo vuelva a tener pelo de una colleja ¿Qué? roto la caseta, eh. Pues roto la caseta, ¿de qué vais, tío? Sí, calvo, te hemos roto la caseta, ¿y qué? ¿Acaso tenéis algún motivo para romperme la caseta? Pues sí, calvo. ¿Qué, calvo, y qué? ¿Ahora qué? toma Con esa cañita, eh me da igual vení, me da igual la casa, ya no tengo nada ¡Ah! No el eh, ah. Mira, que viene ah. que viene ah. ha partido la caña harta quiero eres, ah. ah. eres el peor de todos, naca Es el peor de todos, marrón ah. cóntalo, lo tengo ah. no no podéis, ah. ah. no, no podéis ¡Dóngelo! ¡Dá! ¡Lo tengo! ¡Suelta, suelta los palos, suelta los palos! ¿Dónde? Te vas a ir a la cárcel. ¿Dónde? ¿Qué cárcel? ¿Qué dices? Por favor, dejadme en paz que no he hecho nada. ¿Qué calvo? ¿Qué? Calvo, te vas a ir a la maldita cárcel. ¿Por qué? A la cárcel, ¿Qué la cárcel? La número 31. ¿Qué ¿Qué vas qué a ir cárcel? otra vez con Morales y con Ramírez. Sí. A esa cárcel. Por ser o sea, no se cuestionosa. No se he va a caber de la ropa, Calvo. No. Te vas a abrir a la cárcel para reservar. Te lo, de de lo juro, no, no, no. A la cárcel. Por calvo. favor, pues no quiero decir. Y no, no. la maldita puerta, calvo. Para, chortame, cortame. Sí, no te voy a soltar. Brazo. ¡Ah! ¡Para, sí! ¡Suéltame! Vé, vé. suéltame. Vé, vé. ¡No vé, vé. quiero! ¡Merda, sí! Pues. ¡Aca! ¡Echa la cabeza, hombre! ¡Ah! ¡Sacándome de aquí! ¿Dónde me lleváis? ¿Dónde me lleváis? La maldita cárcel, Calva, la maldita cárcel. a no, no no no no, no, no, no, dentro, no, no, no venga calvo maldito a no, no, por favor del cielo. qué eh calvo ahora qué ahora no? qué nada que hayas enterrado que no ahora no qué cómo tío? que no has hecho nada ¡Va, escápate como no, la casita escápate por tus túneles secretos y métete ahí venga veniros conmigo que no sé qué está pasando no lo entiendo eso eso fiálo cállate calvo Tierra, tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquila, tira. Tranquilo, Gutiérrez, tranquila. Toma, tranquilo. Para adentro. Vamos a hablar, tranquilo. Tío, vamos a hablar. Vamos a tranquilos tranquilamente, por favor, Gutiérrez, escúchame. Explicaciones. Ya, mira, te voy a pedir sí. una tranquilidad. Mira, no llevamos absolutamente nada. ¿Seguro? Sí, no llevamos absolutamente nada, Gutiérrez tierras, es que no llevamos absolutamente nada. No, no nada. no llevo nada, no llevo nada, no llevo nada. El móvil, ¿no? El móvil, pero como normal. normal. Escúchame, Gutiérrez. No como nada vale. raro. Gutiérrez, escúchame. Tío. ¡No será un micro! Vale, para, acá, para acá. Tranquilízate. Tranquilízate. Voy a para acá. Vale, escúchame, Gutiérrez. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. No, no, no habéis hecho nada. Os habéis escapado. Os escapasteis de aquí. No, no, no. ¿Cómo no. que no? Os voy a volver a encerrar, chavales. Joder, tío. Es que no lo entiendo, tío que yo no he hecho nada tío, es que yo diría lo que está pasando, pero es que no puedo decirlo todavía No puedo Necesito salir de aquí, es que me pone muy nervioso estar encerrado tío Es que no he hecho nada de verdad, y si pudiera decir la verdad, todo el mundo lo entendería Pues que como no puedo decirlo, porque va a haber más problemas sino... Es que, oh, es que tengo la cabeza como un bombo, porque es que, aparte de este sitio, escucho gente loquísima Es que yo no estoy aquí mis amigos, me han encerrado mis amigos, es que es lo peor de todo que no lo entiendo, ¿por qué me han hecho esto si yo no les he hecho nada? Escúchame, escúchame. No, escapona. Hemos, hemos traído al calvo, ¿vale? Hemos traído al calvo porque básicamente. Bueno, ¿te acuerdas de Ari? Una de las sí, minas? sí, me acuerdo que me sabía que chaval A ver, no vuelvas a decir eso. ¡No, que no vuelvas de a decir que! ¿Vale? Bueno, el caso es que Ari hace tres semanas desapareció Porque resulta que volvió su madre Y nosotros pensamos que eh, la madre real de Ari después de tres años también Pero no me cuente mi, mi Es una historia un poco bastante, pero bastante liosa Y bastante, un tramega rara Yo me peleé incluso con Nacar porque ahí nos obligaron Bueno, una, una explosión, un tramega súper gorda o sea, El caso es que Ari desapareció, estuvieron buscándola durante dos semanas Y ahora hemos descubierto que el calvo ha secuestrado a a mi maldita hija ¿Qué pruebas? Eh, pues ¿qué pruebas? Hay que no tampoco... pues, um, Tenemos grabaciones de cómo estamos en un camino por la noche Buscando a su hija Y literalmente el calvo grita Sois unos pringados, tengo ari no sé qué Y se va corriendo Eh, okay. eh entonces... Te pedimos el favor, si quieres, pues te pagamos algo, lo que sea Un sí. que si sí me pagáis eh, Te podemos pagar lo que sea, pero tienes que tener ahí al calvo el máximo tiempo posible Encerrado en la celda sin que nadie lo sé, cerrado sin que absolutamente nadie lo sé Claro, porque si entra un juez, iremos a juicio bueno. y sabes que esto es muy tardado, a lo mejor estamos dos claro. años con el No, pues eso, eso va a ser un... bastante, bastante, ¿eh? Bastante money eh, es, es, eh, eh, bueno. Y lo peor de todo es que me están obligando a mí, terceras personas, que no puedo decir quién son, porque que, si no, me la puedo cargar yo. No puedo decir la verdad. Y, y de verdad, chicos, es que no sabéis cómo estoy de mal. A ver, billetitos. A ver, es que yo no no, no llevo absolutamente nada. <risa> como mucho si quieres tener una sudadera la... <risa> esa mierda no la quiero. Ah, no, un bizu Un bien gordo. Bueno, mira, iros a conseguir el dinero, me lo traéis y de mientras me voy a pensar si os vuelvo a cerrar o no. Porque vosotros dos me caéis como el culo y ya os fuisteis de aquí. Ya veremos si vais con el otro calvito. Venga, sacando leche a buscar el dinero. Ahora venimos, para Gutiérrez, tú quédate. Bueno, me quedaré quédate. donde me dé la gana. ¡Tira! ¡Salando leche. ¡A por mi vamos. dinero, coño! Ahí viene Arta Tengo que hacerme el loco porque si no me van a pillar y no pueden No pueden saber la verdad. ¿qué hacemos? Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a volver a casa si estamos super mega ultra lejos que no podemos irnos de aquí? ¿Pero cómo que no tenemos dinero? Sí, le pongo una transferencia, de o algo Sí, pero es que no llega ni siquiera el wifi O sea, no tengo ¿Sí? ni maldita mente wifi para hacer una transferencia Es verdad, no hay cobertura que no hay nada O sea, tenemos que conseguirle el dinero en metálico O intentar es... convencerlo O amañarlo de algún tipo tengo, de forma, tío Tengo... A ver, tienes monedas Pero esas monedas no sirven para nada, Naca. Vamos a hablar con el calvo Y, y vamos a decirle Que yo qué sé Que se va a podrir en la cárcel ¿va? Vamos a burlar Y a burlarnos de <risa> Por maldito secuestrador Y después convenceremos al policía Para que no nos cierre Porque eres consciente que si no a la policía Nos encierra y el calvo Quiero que vuelva el abogado Conrado, la verdad reventarnos la maldita cabeza porque el calvo Cuando se le va, se le va la cabeza Se le hincha aquí una venta y El calvo es un tío muy, muy listo O sea, a lo mejor consigue escapar de aquí Vale, 4 vamos a ir a un del calvo A ver cómo está pasando el calvo Sus primeros minutitos en la cárcel Y después vamos a hablar con el policía Para que no nos encierre. porque como nos encierre, Vamos a tener un grave, grave, grave problema Calvo sin pelo. Calvo, calvo sin pelo Ahí está encerrado ¡Claro! y calvo. Calvo! Hola, no va a ver la eso. Calvo, ¡Maldito calvo! ¡Ay, calvo! Ay. No te va a reflejar la luz de la calva y sí. si no va a poder ir la cabeza. Esto cuadro. ¿Sabes cama? Que la hay más en la habitación? Ari seguro que no. ¡Maldito ah, No, o sea, mira, Calvo, casa. escúchame, escúchame, mira, te vamos a proponer un plan, ¿vale, <ríe> Calvo? Tú me... nos vas a decir dónde está Ari y vamos a hacer que tú salgas de la cárcel. Es tan fácil, y simple como eso. ¿Quieres poder entrar Pero, Arta, Arta, Arta, ¿tú crees que Ari sigue viva? La cara? ¿Qué niñatos? Siempre igual, tío. ¿Pero qué? A ver. El Calvo no era su amigo, ya ahora por lo encierran? Yo no entendía nada, a mí cuando me traigan el dinero que me expliquen bien qué mira está pasando ¡Oh no! <risa> calvo, te estás volviendo totalmente loco, dime por tu madre que Ari está viva y está bien Ari ¿Está? ¿O no está? No lo sabes Calvo te juro, como he matado a Ari. vengo aquí y te arranco a la piel pedazo a pedazo Qué desgraciado que soy, tío, todo lo malo a mí y encima el otro de vacaciones La oh, madre que le he ¿Qué hacemos, chica? ¿Qué hacemos? Está volviendo totalmente loco este hombre. Yo creo que habría que ir a hablar con el policía y que le meta un par de porrazos. Ni ¿no? que sea, no Mira, Calvo, tú te vas a poder ir aquí y te habrás llevado a Ari al otro mundo. Pero escúchame, tú te vas a poder ir aquí el resto de tu vida. ¿En no serio? va a haber tu pelo la luz. Entra, entra aquí, ¡Entra! ¡Entra! No sé por qué por... ha pasado con el Calvo, pero ha dicho que. ¡Ay! Está viva, pero es un maldito pirado lo que ha hecho. Mira, vamos a decirle al policía que lo tenga aquí, en que planado. lo revienta por hasta que confiese, tío. Pero Maximus, esto es una auténtica liada. Ya vamos a hablar justamente con el policía. Vamos a decirle que no nos encierre y que reviente a calvo de una maldita vez por todas. Es que es que los tengo en la base de datos, es que estos han estado aquí, yo lo sabía, tío. Qué niñatos. Míralo, míralo, el harto me tiene. Es que me tiene harto, tío, de verdad. Y el calvo este, no sé si lo hemos fichado ya antes. Ahora que me lo expliquen todo porque no me he enterado de nada. Ahora cuando vengan se van a enterar. Me voy a poner duro, me voy a poner. Escúchame, hemos hablado con el calvo que está totalmente loco, o sea, Es un tío que está tonto, está loco de la cabeza las banditas de auroras y mira que estoy seguro que no tiene. Mira, yo sé que tú eres un tío coherente. El calvo ha encerrado o ha secuestrado a una niña de 11 años que... Bien, que dónde está la niña Pues no lo sabemos. No la, no la tiene encerrada y no nos lo quiere decir. Enterrada. Pero no me había dicho que tenía Pruebas, sí, a pero ver, no, sí, pero no sabemos dónde está la niña, y ahora el calvo nos está diciendo que incluso la ha enviado al otro mundo. Sí, encima está me ha matado? matado, no sí. sé. A mí esto me está viendo muy raro, eh. Sí, escúchame, por favor, ah. dile al calvo que se va a tirar el resto de la vida aquí y que nos confiese dónde está ah. Ari. Además, Gutiérrez, cuando nosotros salgamos de aquí, le claro. daremos un regalo de Navidad, porque claro, Navidad nos claro. ha dicho que no hemos visto un regalo bonito sí. A ver, y un buen regalo, eh. No, no, Navidad, Navidad, Navidad la primera Navidad. parte por adelantado. Es que no te lo podemos dar, porque claro, si salimos de aquí, pues la verdad es que va a estar complicado, complicado, complicado Claro, tú no quieres que salgamos, nosotros no queremos irnos aún, entonces cuando salgamos nos acompañas Ay, Y te damos el regalo de Navidad en el cajero más cercano ¿Y más o menos cuánto se regalo? Creo que eran 10.000 peluches, ¿no? De Papá Noel eh, Sí, algo así 10.000, mil... algo así, sí, sí 10.000 sí, peluches 15.000 ¿no? eh, Vale, ¿me parece, 15, bien? Bien. Sí, me parece bien Sí, sí bien. está bien, sí, sí, sí 5.000 sí, arriba, 5.000 sí, sí, abajo, claro 5.000 Pero dile No te enfades, Gutiérrez, que estamos no un poco alterados Y al calvo, que se va a quedar ahí encerrado el resto de su vida Bueno, tú vigila, que a lo mejor tú también Coño, ya, ah, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña Calvete Calvo, calvo ¿cómo ya, Levanta, vete para acá ¿Qué quieres? Me han dicho que han secuestrado a una niña <risa> Ay, ¿te ríes? No, o sea, que a lo mejor la han matado, No no. Sí. <ríe> Pero este chaval, ¿qué le está es saco. Mira, que sepas que te vas a quedar aquí el resto de tu vida. ¡Toma! No, no. ¡Eman! ¡Camigo! Tranquilo Gutiérrez, que yo. Eh, agente Gutiérrez para Gente. ti. No Señor agente Gutiérrez. Perdón, señor agente Gutiérrez. Y vosotros dos, esta noche os vais a quedar aquí. Y ya veremos si nos salís mañana. No, Pero.. ¡Diper! Um, eh, vamos a dar 15 minutos. ¿Entendido o no entendido, Calvo? entendido? ¿No habéis venido a encerrar a mí? acabáis vosotros e encerrados, sois ¿Sí? una brega ¿Sí? Mira quién está en ¿sí? tu si mira quién está libre Si, espera, ya Ya está, ya está, ya está Adiós, Calvo, que sepas que vas a estar ahí encerrado encerrar la, ¿sí? la de tu vida Vamos a sacar el blog justamente porque no sé dónde dormiremos Mañana quizás acabemos encerrada básicamente en la cárcel Junto con el Calvo, o sea, a lo mejor el maldito policía este es un maldito corrupto Y nos encierra a nosotros también Así que nada más, ¿cuál? espero que os haya encantado este video de vídeo todavía sí. Seguimos sin saber dónde está Ari, exactamente, pobre Ari, no sabemos dónde está. Así que nada, por pues, si nos vemos mañana, estamos muy atentos a mañana a las 8 y 40, 100%. Dale un like, suscribiros al canal, yo soy Arta y como siempre digo, vive al máximo.